En el Congo, en 1884, el explorador Henry M. Stanley describió una insólita forma de ejecución. Se dejaba sentado al reo, con los miembros atados a estacas clavadas en el suelo para que no se moviera. En su cuello tenía un collar similar a un barbuquejo, atado a un árbol joven y resistente, que se curvaba hacia la cabeza del reo. Entonces, el verdugo le cortaba la cabeza, liberando la tensión del árbol, que lanzaba la cabeza al aire como una catapulta. Ante este dilema, el reo no tenía más remedio que morirse.